La FREI es la Feria eh, Regional de Editoriales Independientes. Eh, está organizada por los alumnos del Seminario de Actualidad Editorial eh, de la Cátedra Tecnicatura Universitaria en Edición de UNER. Bueno, las editoriales que participan son Por Paraná, Abrazo Ediciones, Pariente Editora, Editorial Gigante, Revista Girafas, Barrilete y Dictum Ediciones. Y de Santa Fe está Fancín La Chochan, Periódico Pausa, Carretilla Roja, Ediciones Cuatro Ojos, Editorial Palabrava, Editorial del Aire y El Arca del Sur. Y después Cortes Ediciones de Santo Tomé. Es una actividad de cátedra, eh, todos los, los alumnos del, del seminario eh, participa participamos en distintas tareas, produciendo desde íntegramente la feria, desde el material gráfico, la identidad de la, de la feria, la difusión, eh, la actividad de prensa, contactar a los editores... Eh, conseguir el mobiliario, decorar, bueno, todas la, todo tipo de tareas que hubo a hacer para, para que la feria quedara andando. Bueno, todos colaboraron. Como editores independientes la oportunidad de participar en una feria siempre es este, muy buena porque es donde se visualiza todo el trabajo que se realiza y además eh, provoca la concentración de los lectores y de los escritores. Eh, en este caso eh, nos pareció muy, enriquecedor, el, la muy enriquecedora la experiencia eh, muy buena la cantidad de gente, hemos tenido un excelente resultado y bueno, nunca habíamos estado en Paraná, así que eso también sumó, digamos, a que todo fuera muy bueno. Las editoriales independientes creo que, que valoraron que haya un espacio para promocionar y para acercarse al lector, eh, más con todo el, el, el por ahí la parte publicitaria que, que le pudieron poner los alumnos difundiendo, es un, es un buen vehículo para llegar a los, a los lectores y también es, es interesante porque va a haber actividades culturales, entonces las editoriales, además de, de poder vender sus libros y demostrar sus libros, para poder presentarlos, se van a leer poesías. Eh, y hay espectáculos, así que bueno, es una oportunidad también para conocerse y tender estrategias entre ellos también. Es la primera vez que yo veo a los editores de independientes dentro de una, de una facultad. Digamos, después de tantas carpas, plazas y bares donde hay ferias, digamos, estar en una institución esta me parece que es un, un lugarcito que se debe ganar, digamos. Yo siempre pienso... En, en los pintores y los, y los poetas que había en Paraná hace 70, 80 años, cuando estaba Juan L., los pintores de Puerto Viejo, esa gente que andaba con la bohemia de la época, y, y también deben haber sido medio independientes, medio amigotes, y, y, y que jugaban con esas cosas, sin dejar de lado la seriedad que uno le pone a esto.